Alucinados, alucinados es poco, eh. Por más que sea un pedazo de hielo chiquito que cae el sonido que se escucha, es increíble. Es Retumba mágico, de, una de manera verdad que es mágico. Like National Geographic, realmente alucinados. nuevo capítulo de Chile en Criel, yo soy Sofi, él es Nico, para los que no nos conocen arrancamos hace tres semanas y un día a recorrer las rutas de Argentina y porque qué no de Latinoamérica en este momento nos encontramos en el Calafate en la provincia de Santa Cruz vamos a ir el día de hoy al Parque Nacional Los Glaciares que es una de las cosas que hace que el Calafate sea la ciudad que es no es por menospreciar, pero sabemos que es el atractivo más cercano. Estamos a unos 60 kilómetros aproximadamente. Es la puerta de ingreso al Perito Moreno. Así que vamos a ir para allá. Nos hace muchísima ilusión ir. Es la primera vez que vamos en calidad de juntos en este viaje. Es la primera salida que hacemos desde que estamos en el Calafate. Así que estamos muy, pero muy emocionados. Y no vemos la hora de poder compartir lo que vamos a ver con ustedes. Porque seguramente... Va a ser una locura y súper imponente Va a ser súper alucinante, el día está increíble, está frío, bien patagónico Pero hay solcito y eso nos llena de ilusión Así que sin más vueltas, ¡Vamos! Ahí Nico fue a buscar las entradas, las compró por internet. ¿Por qué? Porque compró para dos días. La entrada común estaba a $600 pesos, como compramos por dos días fueron $900 pesos. O sea que fue $300 pesos más, un 50% de descuento si compras por un segundo día. En total pagamos $1,800 pesos y fue a buscar las entradas. Estamos muy, pero muy emocionados por ver el glaciar, por una sorpresa que tenemos. Estamos... estamos finalmente en el parque nacional los glaciares acabamos de ingresar estamos ya en el primer estacionamiento vamos a subir ahora a las pasarelas superiores nos dijeron que a partir de ahora solamente se puede subir con unos minibuses que tienen que salen desde acá y la idea es bajar caminando por todas las pasarelas nuevamente hasta este lugar Estamos ya en el Parque Nacional, en la parte superior. Tenemos a muy pocos metros el Glaciar Perito Moreno. Estamos súper, pero súper sorprendidos, súper felices de estar acá. Lo que vamos a hacer el día de hoy es la primer parte de las pasarelas. Seguramente algo de la zona de ruptura y algo de la zona inferior. ¿Por qué? Porque a las 2 y cuarto tenemos que estar en el muelle abajo. Nos invitaron de Tolkien a realizar la navegación, que es de una hora, así que estamos súper felices, súper agradecidos por eso. Pero tiene un horario, así que 2 y cuarto más o menos vamos a estar abajo para mostrarles esa parte del Parque Nacional. Y ahora nos vamos a caminar un poquito. La idea era tomar el circuito inferior, pero desafortunadamente está cerrado Perdón si todavía no hablamos de mucho en lo que va el video pero es que estamos dimensionando todo lo que significa esto ya se me van a venir los nicotips y ya se van a venir los pochitos navegando por los aguas del glaciar Alucinados realmente una locura estar acá, haber llegado hasta acá con Leica es realmente un montón, simboliza un montón para este sueño. Las pasarelas están súper bien marcadas, tenés que bajar, después tenés que subir, hay espacios que son para personas con bajo nivel de movilidad, así que eso está buenísimo también. Estamos muy atentos a ver qué pasa porque sí, hay, hay es tan sonidos. inmenso todo y hay tanto silencio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 Este Parque Nacional fue creado en el año 1937, tiene 726.000 hectáreas, eso son más de 10 veces la superficie del Parque Nacional Tierra del Fuego para que se den una idea de lo grande que es. Está compuesto por el Campo de Hielo Patagónico Sur que tiene más de 47 glaciares de los cuales 13 desembocan en la cuenca del Atlántico hay cientos de glaciares individuales más pero que no forman parte de este campo de hielo que es el segundo campo de hielo más grande en el hemisferio sur después del continente antártico Este campo de hielo se comenzó a formar hace aproximadamente unos 100.000 años pero tuvo su gran crecimiento hace unos 20.000 durante la última gran glaciación que ocupó gran parte de la Patagonia. Finalizó esta glaciación hace unos 10.000 años de forma abrupta. Sin embargo, es un glaciar que continúa en crecimiento. No está en retroceso a diferencia de la mayoría de los glaciares de la Patagonia. Tiene un balance positivo. Eso quiere decir que la cantidad de nieve que se acumula durante todos los inviernos es mayor a la que se derrite. Y un dato no menos importante es que a diferencia de la mayoría de los glaciares del mundo, este glaciar tiene su naciente a unos 1500 metros sobre el nivel del mar. Una altura relativamente baja teniendo en cuenta que la mayoría comienza por encima de los 2000 metros. son las 12 y media aproximadamente 12 y 40 y la verdad es que está para traerse una mantita sentarse y quedarse horas viendo el glaciar ahora en breve vamos a ir a hacer la navegación así que nos queda media horita 40 minutos para disfrutar de la vista y después vamos a navegar mucha mucha manija por todo esto yo no sé si están preparados para verlo esto es realmente alucinante, estamos un poco emponchados porque se puso un poquitito más fresco Pero lo que van a ver ahora les va a dar muchísimo más frío ¿Están preparados? Miren esto ¿eh? Y ahora sí, habiendo visto ese gigantesco témpano en el canal de los témpanos Nos vamos a realizar la navegación por la cara norte de este lago Gracias Tolqueyó en Patagonia Turismo por la invitación Estamos súper contentos de tener esta posibilidad Pensamos que íbamos a venir solamente a hacer las pasarelas pero no Tenemos esta chapita así que muchas gracias por eso Y miren, miren lo que se viene Acabamos de bajar de la navegación, la pasamos súper bien, es una hora frente a la cara norte del Perito Moreno, realmente asombroso. Te Toda... da una perspectiva distinta de la que tenías de glaciar y también hay, hay menos gente andando, si bien hay gente en la navegación, hay menos gente andando, entonces puedes disfrutarlo de una manera... Y igual. lo ves como pff, gigante en tu cara, es asombroso, quedamos como wow, se cayó un pedazo de hielo no lo llevamos a grabar, lo llevamos a ver que es lo más importante nuevamente gracias Tolkejem por esta invitación, para aquellos que quieran realizar la navegación, la navegación tiene un valor de 2.800 pesos por persona residentes de Santa Cruz y de, bueno, del Calafate tienen un valor diferencial pero calculo que la mayoría de la gente que va a ver este video no va a ser de acá lo que hicimos el día de hoy nuestra visita es bastante similar a una visita clásica o regular al Parque Nacional Los Glaciares con tiempo de estadía en las pasarelas como hicimos nosotros y tiempo también para todo aquel que quiera realizar la navegación por la cara norte el valor no lo sabemos en este momento pero va a quedar aquí en el video Estamos muy pero muy contentos con todo lo que pasó el día de hoy. Rufina quedó súper resguardada en una casita todo, pero una parte de nosotros cada vez que salimos y ella no está, se queda pensando en ella, pero bueno, aprovechamos también esta oportunidad de que teníamos donde dejarla súper cómoda, super con todas sus comodidades. Y vinimos a pasear, pero una parte de nosotros siempre piensa: ¿Qué estará haciendo Rufina? O mirar para atrás y dónde está Rufina. De hecho, sabemos que Rufina hubiese disfrutado un montón también de este parque nacional, pero, pero recuerden: parque nacional, Prohibido el ingreso con perros, prohibido volar dron, porque sabemos que hay mucha gente que crea contenido que también nos ve. Y en todos los parques nacionales está prohibido volar dron. Salvo que mágicamente consigan una mega excepción, paguen un mega permiso, si no está totalmente prohibido, como dijo Sofía, en todos los parques nacionales. Ahora sí nos vamos para casa, leíganos. Se está esperando allá atrás, tienen muchas ganas de que volvamos a casa Muchas ganas de que la andemos Así que vamos a aprovechar Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias No olviden suscribirse Comentar, compartir, dar me gusta, suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda un Una montón. Bocha, sí, sí. En las redes sociales, en Instagram estamos súper, súper, súper activos. Así que vayan a seguirnos ahí más que nada. Que es donde nos van a ver las caras muy, muy seguido. Nos vemos en el próximo video. El próximo domingo. Recuerden que todo aquel que quiere colaborar no sabe cómo hacerlo. Abajo dejamos los links de cafecito. Un litro de gasoil nos ayuda a llegar todos los días un poquito más lejos. Y sin preámbulos nos vemos el próximo domingo con un nuevo video en este mismo canal